بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار única y a el Oh Dios mío, purifícame en este día de las pilezas e impurezas, y, y hazme paciente frente al destino. Hazme lograr en este día la devoción, la compañía de los justos, por tu auxilio o oh, luz de los ojos de los indigentes. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. La súplica del decimotercer día de Ramadán tiene los puntos siguientes. 1. Ramadán, el mes de la purificación del alma. Como el cuerpo humano necesita limpiarse para eliminar la suciedad y la contaminación del cuerpo, el alma humana también necesita purificación para eliminar la contaminación del pecado. Si alguien va a ir a una fiesta, se pone ropa limpia y apropiada. Ahora, para ir a la fiesta de Dios, también es necesario purificarse a través de la ropa sucia del pecado. A este respecto, se ha narrado que el mensajero de Dios dijo, ciertamente que Dios, hace descender un ángel al cielo del mundo cada noche en el último tercio de la misma y en la noche del viernes al principio de la misma, y le ordena que proclame. ¿Acaso hay alguien que pida algo de forma que se lo otorgue? ¿Acaso hay quien pida perdón de forma que lo perdone? 2. Sumisión ante la voluntad de Dios. En las narraciones islámicas se afirma que si una persona es paciente ante las dificultades, Dios lo recompensará, pero si es desagradecida y pierde su paciencia, no tendrá recompensas por las dificultades que ha sufrido. Esto quiere decir que en las difíciles condiciones de la vida, el hombre debe tener cuidado de no tener el hombre debe tener cuidado de no decir nada en contra de la voluntad de Dios. Muchas gracias por escucharme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.